Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Si vienen vientos y tempestades, pero tu casa no caerá. Si vienen vientos, ¡aleluya! que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, y es el gozo que yo tengo en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo Día se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor. Va pasando la cizaña juntamente con el trigo, tú lo apartarás, Señor. Día se acerca la cosecha en el cielo. Bendito sea el Señor, pronto viene el Señor Jesucristo. Tú lo apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor y el poder de Jesucristo a su granero yo voy Y un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Aleluya Con oh, mi buen Jesús Sí Señor, sí Señor, acuérdate de mí Señores, sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, señores, sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá, nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. Nuestro Cristo amado es la piedra angular. La iglesia para Sí, señores, sí, señor acuérdate de mí Sí, señores, sí, señor acuérdate de mí Sí, señores, sí, señor acuérdate de mí en el más allá Dios está llenándonos con fuego y poder Aleluya Dios está llenándonos con fuego y poder, la iglesia triunfará. Sí, Señores, sí, Señor, acuérdate de mí, sí, Señor, sí, Señor, acuérdate de mí, sí, Señor, sí, Señor. En el más allá. Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista ¡Aleluya! Cuando allá se pase lista a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Y nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, puesto a la roca eterna de los siglos. Sí. Cristo Puedo en él confiar Todo me ha provisto Puedo en él confiar Puesto al la Que eterna de los siglos Firme estaré Firme estaré Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Pero luego, luego pienso que en tus manos voy, Señor. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más tentado estés, busca más a mi Señor. Niégate a la enfermedad y a la miseria también. Cuando más desalentado...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 Busca más al Señor y a la miseria también, los cristianos tienen un doctor mejor, que se llama Cristo, es el Salvador, Él está en los cielos y en este lugar, si lo necesitas, Él te puede sanar. Si lo necesitas, Él te puede sanar. Sanador, salvador, Cristo es para mí. Rey de paz, Dios de amor, yo le amo así. ámame, guárdame en tu santo amor. Cristo el Rey de gloria es mi salvador. Cristo el Rey de gloria es mi salvador. Sanador, salvador.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 Rey de paz, Dios de amor Yo le amo así Amame, guárdame todos, todos Es mi salvador Cristo el Rey de gloria Es mi salvador Aplausos para el Señor Gloria a Dios